De Francisco Figueroa, que tiene apenas 11 años y es campeón argentino de karting. Tres mendocinos solamente lo consiguieron en la historia. Jalaf, Jorge Vitar y el señor que nos acompaña. Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. <coughs> Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá hablando con ustedes, al frente del noticiero y todo. Muchas gracias. Prepárense, poco, van a escuchar, van a un descomunal, personal <risa> de. Un speech, de comunal, te digo. Bueno, contanos un poco esto. Venís de ser campeón. Charlábamos en el corte, tuviste en Europa también el año pasado una proyección con apenas 11 años más que interesante. Sí, la verdad que me gusta mucho el deporte, lo hago porque me gusta y sí, cuando se puede hacer, se aprovecha y bueno. Uh -huh. Estás, ¿Desde los cuántos años que te subiste a un auto? Ahí ¿Vemos alguna de las imágenes este, tuyas en, en, en competencias con tu familia? Eh, ¿desde, los, ¿Desde qué edad te subiste arriba de un auto? ¿De dónde viene esa, eh, esa pasión? Mi papá corría en auto Que te está acompañando acá, acá está ¿eh? el frente? Y ahí ajá. lo vemos en la foto Mi papá corría en auto Fue campeón tu papá, ¿no? Del El campeón de la 1100 en 2013 uh -huh. eh, Bueno, yo un día le dije A mí no me gustaba nada ¿No te Yo gustaba? primero, él corría y yo me ponía a jugar Cuando ajá. era chiquito Después una vez le dije Me quiero subir al karting y en ese momento estaban los kartings del Carrefour. Ajá. Claro, ah, claro. sí, claro. sí. No, el <risa> <risa> Fuimos, Fuimos ahí y bueno, me encantó. Ya le dije quiero que me compres un karting. Empecé a correr acá en Mendoza. ¿Cuántos a... años tenías ahí? En eh, cinco. Ajá. Cuando empecé cinco a correr años. cinco años. Y empecé a correr con Moseta. ¿Eh? Que hasta ahora sigo corriendo en ese equipo acá en Mendoza sí. y también ahora estoy corriendo en Buenos Aires con Zafaroni. Sé que viene de familia, pero estuvo bien incentivado en su momento cuando diste diste el, el salto o tomaste la decisión de pasarte a las filas de los que corren de verdad, que es lo que estás haciendo ahora. Sí, sí, me. Um, Se dio la oportunidad y aprovechamos de ir a correr a Buenos Aires. Ayer te preguntaba Franco Vallabriga, a quien le mando un abrazo, colega, que incluso me pasó el contacto, él te decía cuál es tu, tu, tu aspiración a futuro, si pensás en... Hasta te preguntó por la Fórmula 1, pero te escuché y me sorprendió, porque tenés bien apoyados los pies sobre la tierra. Y primero, siempre, bueno, hablas a futuro, pero tenés que pensar en seguir una carrera en el karting, intentar de mostrar tu nombre, después ya de grande, si se da la oportunidad, correr en Fórmula 4 Argentina, Fórmula Nacional, si se da también la oportunidad de ir a correr la Fórmula Europea, uh -huh. que ya es un lugar más grande, que te daría más cupo, pero... En sí, primero está el karting y siempre se habla del futuro. Futuro, futuro, ¿no? Pero... Pero primero primero, primero. Paso primero, Paso primero primero. Paso. Exactamente, porque mucho, Ya le vamos metiendo presión y decimos, eh, claro. ya la Fórmula 4. No, pero él la arrancó solo, porque vos solo claro. te fuiste a la Fórmula 4, ¿no? Eh, y, y, ¿Y te gustaría llegar hasta más todavía de la Fórmula 4? Sí, sí, me gustaría, pero ya con llegar a la Fórmula 4, bueno, no es que me sentiría satisfecho pero sí sería una satisfacción muy grande, sí. un logro Escuchame, recién importante. nos contaba que estuviste en Europa. Estuve en, en Europa, sí. En Italia, en Lonato. Corrí la Rock Cup con el equipo Parolín. Y ¿Qué, me imagino esa experiencia de haber sido Sí, muy linda. La verdad es que la pista, los que corren son muy... Corren muy bien. tuvo complicada la carrera porque me tocaron. En la una venía para terminar octavo me tocaron. Se corría de grupos de 10 Era grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Me tocaron en la primera. Eran tres. En la segunda... Me corro el carril antes de la largada me recargan, me sancionan. Y en la tercera, que era la que podía llegar a tener chance para entrar a la final B, saliendo a la recta uno frena y tuve que frenar y hizo un trompo. ¿Sos calentón cuando corrió o no? Ayer veía, por ejemplo, la histórica pelea de Piquet con el chileno Figueroa, creo que era. Justamente coincide, ¿o no? ¿Era Figueroa el chileno el que corría en Fórmula 1? Me, se Me están pegando Salazar, Salazar, eh, que le, le metió ahí un, un par de, de, de coscorrones. ¿Sos calentón o no? ¿Te controlás? Sí, de controlarme sí, pero en esa soy medio calentón, me enojo sí, y... Sí. Me imagino, estás preparando la carrera, viene uno y te toca, y, Sí, claro. Y sí, yo me, me enojo, sí. Te, sí. Cuando, cuando te tocan? Para, para que la gente entienda, ¿te tocan, te sacan? Te y tocan y, ese, y sí. depende claro. cómo te tocan, porque te claro. pueden tocar, acompañar para afuera uh -huh. o tocar y arruinarte la carrera, digamos, porque te hacen así, te comes un piano y... Claro. ¿Y le has hecho comer un piano a otro? Sí. <risa> claro. ¿Qué tal pero es no de calentón, no de calentón. No, no, no, es, no es parte de la competencia. Sí, pero no lo hacen intencionalmente, a veces llegas pasado, qué sé yo. Para, para los que no tenemos ni idea del, del deporte del automovilismo, ¿cómo es, cómo es el entrenamiento? No sé, ¿salía a andar en el karting por tu barrio tenés una pista donde No, no eh, el karting tenés que ir a andar una pista una pista, un trazado determinado. Ajá. Eh, yo cuando pruebo acá, por en Mendoza, en sí. San Martín, que tenés distintos trazados. Tenés uno que te vas para, para la pista de auto, digamos, volvés, otro que es más cortito, Ajá. tenés distintos trazados. Y bueno, tenés que probar de probar significa probar cosas no no es ir siempre con la misma cosa no uh -huh. es probar con un poquito más de afinación de engorde probar la calibración vas de modificando las gomas. El calcio, sí vas señor. modificando para, y, para eso sería y también aprovechas para probar maniobras o no sí en sí las pruebas bueno nosotros al ser somos muchos en junior en, acá en Mendoza y en esas hacemos mini carrerita para la, las pruebas para agilizar ya como estar pasando. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay alguna... Santero, por ejemplo, tiene una característica que es la, la tijera. Eh, que, sí, que la tijerita por, que le mostrás por un lado y le Le por él. un lado y se tira por el otro. este la, Le sale perfecto a, a Santero, lo ha hecho en varias oportunidades. ¿Vos tenés alguna así de esas maniobras que, que te guste? y Sí, yo soy de hacer... Bueno, yo apenas lo tengo, lo paso. No es como que pienso la maniobra, porque si sí. la pienso... No la hago. Si me pasó en Chile 2019, el primer sudamericano que corrí... ¿Por pensar mucho? Por pensar mucho cómo pasar uno, me terminé volcando. Claro. Ah, o sea que y ahí, más a lo que te sale en el momento. Sí, y después por dos años, un año y medio, no, no podía pasar. Me daba miedo volcarme de vuelta. Ajá. ¿Y, en, ¿Y en el entrenamiento hay algo que no tenga que ver con el karting? Por ejemplo, viste que algunos necesitan más aeróbico, cardio, necesitan una buena alimentación. ¿Hay algo que, que sirva también para que esté fuera del manejo del karting? Sí, siempre los brazos, bueno, en sí, fuerza, fuerza de brazos cuando te subís al junior, senior, si te vas a Rotax te de 2 caseta, que son categorías de DD2 y caseta con cambios, son categorías que tenés, tenés que tener muy fuerte el volante para que no se te vaya, porque si no empieza a vibrar. Ajá. ¿Vas a la escuela? Tenés, eh, ¿Tenés una vida absolutamente normal dentro de esto? Sí, dentro ¿no? de sí, tengo una vida bastante normal. ¿A qué escuela vas? Al Colegio Fénix. Uh -huh. ¿Estás cursando el quinto grado? Sexto. Sexto grado Sexto grado, sí. ¿Buenas notas? Sí, sí, buenas notas. ¿La materia que más te gusta? No, hay una materia determinada. No hay una materia. ¿La que menos te gusta? Sí, tampoco. Es, depende de lo que me dé. A veces que no me gusta que me den tantas cosas en matemáticas, naturales, sociales, lengua. Claro, depende, el tema, es depende del tema, hay temas que te sí. gustan más, hay temas que te gustan menos. Hay, hay algo en esto que también ha cambiado, porque escuchaba a la productora, sí. ¿qué dice la mamá? Y estaba pensando que antes las madres eran Ay. las que decían no, sí. el papá era el que decía sí y madre que decía no. Sí. Ahora eso ha cambiado, las madres también quieren y van, vamos a sí, andar. a le da mucho miedo. Sí. Lo que pasa es que él viene de un papá que corría, claro, o sea, claramente en tu caso tu papá va a decir que sí y tu mamá, ¿cómo lo vive? Mi mamá le gusta, solo que se pone muy nerviosa, claro. muy nerviosa y mi hermana también se pone muy nerviosa. Pero te van a ver a las carreras. Sí, sí, mi mamá está yendo seguido y mi hermana, por temas del colegio, se está llegando. Claro. Escúchame, eh, ¿te gusta más los monoplaza, los, el, el, los biplaza? ¿Pensás solamente en la fórmula? ¿Te, te, ¿A futuro también te gustaría subirte a otro, por ejemplo? Y si se da la oportunidad, obviamente que me subiría a otro uh -huh. para seguir con este tema del deporte. Me gustaría seguir. Si se da la oportunidad de monoplaza, como te dije, Fórmula Nacional, uh -huh. Metropolitana. Eh, correr. Pero no es que no te guste, por ejemplo, el, el turismo auto, carretera, sí. el turismo nacional. Si el, el se lo decía si, si se da la oportunidad de correr en turismo carretera turismo nacional, también si también se da la oportunidad de correr en el TC2000, uh -huh. TC2000 series, obviamente que la aprovecharía. Claro, claro. Bueno, entonces, vení de ser campeón, contanos un poquito de esas sensaciones, justamente, del título que obtuviste hace muy poquito. Eh, bueno, fue una emoción muy grande para toda la familia, para mí más que nada, porque fue una carrera muy peleada. <risa> Estás por estornudar, sí. también me pasa. Me sí, estornudado todo el tiempo. Estornudada, no yo tengo experiencia, sí. tengo, yo tengo alergia, entonces, de repente estoy leyendo los títulos y tengo que hacer una pausa. Cualquier pro. cosa, cualquier cosa sí. es no, para el lado del No, no hay no da, problema, da, <risas> La recibo del Tano todos los días. Sí, que que es que traje, no, da, no hay problema. Fue una emoción muy grande porque al principio de la carrera empezó bien, largaba tercero. Vuelta a dos, pasó Arnaud, un compañero de equipo. Lo paso porque veía que el, el puntero, o Falivene, se, <coughs> se nos estaba alejando. Entonces decido tirarme. Eh, le empiezo a cortar la Falibene lo empiezo a cortar, lo empiezo a cortar. Hasta un momento que nos empezamos a pelear. vuelta 3 vuelta 4 Y Falibene frena. Yo estoy obligado a frenar. Y Arnauda hace un trompo. Y bueno, queda atrás. Y la carrera en sí ya quedaba entre Falibene y yo, que ya nos habíamos alejado. Empezamos a... A pasarnos, a pasarnos, a pasarnos, uh -huh. a pasarnos, a un momentos que nos llegaron los de atrás. Eh, venía tercero el eh, Longarzo, Renato Longarzo, cuarto Simón Bulvareda, y son compañeros de equipo y venían con trompa. Entonces, en cualquier momento... ¿Qué nos, con trompa? Con trompa hay un mecanismo que si es así, digamos, vos pegás, es, la trompa se viene para acá. Y te dan 5 segundos de recargo. Ah, se dice meter trompa. Ah, bien, bien. Cuando metes trompa. O venían sea, con recargo, entonces. Con, venían con recargo. Entonces, bueno, se portaron bien y no no nos molestaron, digamos. Y dejaron que fuera mano Dejaron, mano. ajá. Entonces, bueno, vamos a la última vuelta. Eh, última vuelta y me le tiro. En la penúltima curva, me le tiro para afuera a la tranquera. Eh, voy pasándolo. Por afuera, por afuera, y me toca. Me voy afuera, él pasa, por suerte no me pasan, y termino segundo. Eh, estaba caliente, ahí sí estaba recaliente. Eh, y después fui con los comisarios, le dejé la memoria para que vieran la maniobra, porque a mí me pareció una maniobra antideportiva, uh -huh. que la había hecho ya también en varias ocasiones. Claro. Entonces, bueno, después de dos horas más o menos, una hora y media, dijeron que yo era el campeón, pero no había salido oficialmente. Uh -huh. Eso después salió como a las siete, siete y media. Y ahí vino el festejo. Y ahí no, pero ya, ya lo estábamos festejando. Pero ya tenías claro. Sí. ¿A tu, a tu sí. no, no tiran champán. No, no, pero... Ah, Coca-Cola, ¿qué te <risa> No, pero después, bueno, pasaron esas dos horas cuando baja... Falibene, bueno nos dicen ningún comisario, no Casela, que es un un periodista, uh -huh. también nos dice que había salido campeón y bueno ya empezamos Ahí a festejar. Sí.